Yo, de Kelley, quewie, -me, -me, es una forma que sacó pasar, hasta sacó hace tiempo. En octubre vamos a dos semanas. Once días, ¿no?